Bueno, Leo, ¿quedaste un poco un, un poco caliente por el final? ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda tranquilo, para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Diez veces que Lionel Messi perdió la cabeza. Oh, qué okay, bien me interesa. Vamos oh, este. Ok. se habla. Ah, sí, sí. Conoce por su exquisito nivel de juego. <ríe> okay, queda montaje a velocidad no, Pero se ha agarrado varias rabietas celulares. Es un top. Eh. Te invitamos a ver el top 10 de las veces que Leo Messi perdió la cabeza. Comenzamos. En okay. el puesto número 10. ¿En serio quieres quitarlo del campo de juego? Messi es intocable. Observa bien las reacciones <ríe> <que ríe> de sí la sabe cuando sus entrenadores han querido sustituirlo. En un match en el que Barcelona enfrentaba a Ibar, a falta de 14 minutos, el entrenador Luis Enrique intentó sacarlo de la cancha para darle descanso debido a la agitada agenda que debía enfrentar el equipo catalán. Sin embargo, Messi se negaba a abandonar el césped a pesar de la insistencia del español. Ah, brazo... <risa> en serio! Messi se negaba a abandonar el césped a pesar de la insistencia che, este no quiere... <risa> del español. ¡Y yo no dio el brazo a torcer! De oh, esta no. forma Luis Enrique terminó modificando la sustitución y fue Neymar quien tuvo que salir. Otro mm. que quiso darle descanso al lío fue Mauricio Pochettino. <risa> uh, como lo mira fijamente. Eh? ¿Qué hace? <risa> este... ¿En serio me quedé que sacar Otro que quiso darle descanso al lío fue Mauricio Pochettino. Pero este de T sí logró sacarlo de la cancha. Ah, no cómo lo mira la pulga? Observa la gestualidad en su rostro. Me estaba enfurecido. Pues yo recomendaría a los entrenadores... Ah, re caliente. No crees. Okay. Oh, boludo. Yo quería mostrar esto pero se me olvidaba. Estos anuncios son muy raros. Sé por qué me aparecen siempre. ¿eh? De estos juegos. ¿Qué carajo? es una fortaleza para ir, llevar g Y es muy obvio que el juego, no, eh, lo que mostró acá no tiene nada que ver con el juego <risa> okay. No bueno, me interesa descargar esto. ¿No crees? En el puesto número 9, no invadas mi privacidad Leo uh, okay. con sus fans, pero en esta ocasión se lo vio un tanto fastidioso o le en las pelotas los seguidores se acercaron a las ventanillas para filmarlo y saludarlo un poco molesto Messi bajó los vídeos y les dijo deja de grabar, Dejá de grabar que ah vale perdón deja de grabar, Dejá de grabar que ah vale perdón ay perdón le pregunta si le iba a meter tres goles al PSG y entre la insistencia Leo se agota y le responde ¿Para qué quieren siempre el mismo video si ya hicieron un montón de videos? ¿Te parece normal hacer siempre lo mismo? ¿Para qué quieren siempre los mismo video? si ya hicieron un montón de videos así? ¿no? Perdón, Leo. Pasar vale, perdón, perdón, Leo, perdón. No, sea normal, sea lo mismo? no molesten no. a la pulga, chismosos. Y bueno, mucha gente quiere, fil fil quiere filmar, obviamente, y... y bueno, como lo hacemos siempre, no ven quiénes son, son mucha gente, y Por eso, y bueno, sí, es muy jodido eso. No molesten a la pulga, chismosos En el puesto número 8 Cruce violento No es normal ver a Messi luchar contra sus rivales Pero en esta ocasión lo han sacado de sus casillas En la copa Joan Gamper que enfrentó a Barcelona y Roma oh, okay. un duro enfrentamiento con Mapu, Yang, Gambigua Luego de una jugada de upside, Meldi se acercó al francés quien lo esperaba con firmeza oh. Ambos chocaron sus cabezas eh. Y vehementemente Acercó al francés quien lo esperaba con firmeza Voy a caesazo, eh? Ambos chocaron sus... Cap <risa> ¡Oh, re violento, eh! cabezas y discutieron vehementemente. Menos mal no le empujó, Le regaró el y lo empuja hacia atrás. Le el, el cuello. A ambos players, y la disputa se terminó. ¡Qué rebelde eres, lío! <risa> en el puesto número 7. ¿eh? Si estás en mi equipo, debes hacer bien tu trabajo. Messi no dudó en mostrar su valía ante un compañero, luego de haber notado que convirtió un grosero error. En un partido entre Barcelona y Granada, el equipo andaluz convirtió un gol debido a un error cometido por Samuel Umtiti. Al regreso al círculo central, Lionel ah. le regañó con entusiasmo al francés recriminándole su culpa en el gol recibido. Observa el énfasis con el que lo trata. Pues Messi es que lo poteó de cada uno de sus compañeros, ¿no crees? ¿Cómo vas a cometer ese robo o <risa> algo así? No sé, pero. <risa> en el puesto número 6, el Messi que pega y no precisamente al balón. Hay ocasiones en las que ah, la Argentina okay. pierde toda su delicadeza futbolística y se dirige directo hacia el cuerpo del rival. En un picante derby en el que Barcelona enfrentaba al Real Madrid, los jugadores del club... Uh, catalán Como Beliendo, un superclásico. Con de, de España. No Fue así como cerca del lateral Lío se barrió con rudez y le pegó terrible embestida al español que cayó... ¡A de la de mierda! El <risa> Messi decía que no hizo nada, pero... Vamos, pulgar. Has arremetido contra <risa> no, no, con... Nada <risa> hice nada. No, no hice nada, no pasé y con toda mi fuerza a pegarle ese, ese patazo en la rodilla Con fuerza, con rudez y le pegó terrible, no hizo nada, pero <ríe> vamos Pulga Has arremetido contra Ramos con toda tu fuerza El <ríe> día de furia para el argentino tuvo lugar en un match versus Athletic Bilbao Cuya violenta reacción le valió nada más que su primera expulsión en el team ah. En el tiempo extra, Messi corre hacia adelante y en disputa con Asier Villalibre. Le da un golpe violento con el brazo en la cara la sin la pelota en juego. El árbitro no dudó y decidió expulsar a Lionel. Pero tus golpes nunca superarán a tus goles. Eso sí. Yeah. Llegamos a la mitad del ranking. Oh, puesto, qué no sé qué argentino. ¿Quién eres tú? No te metas conmigo. El solito lo verbal tuvo Lionel Messi con un preparador físico de Bolivia. Mientras Leo representaba su selección en las eliminatorias. Al haber notado que el hombre le había gritado durante todo el match, Messi lo encaró y le dijo, ¿qué te pasa, pelado? En medio de la bataola <ríe> grupal estaba hecho un demonio. Luego nos enteraríamos que el famoso pelado se llamaba Lucas Nava. Y no ¿Mm? solo era nacido en Argentina, sino que también era fan de ah, Messi y oh. fotografías del 10 en redes sociales admirando su fútbol. ¡Pobre pelado! Su ídolo se ha enojado. Oh, qué cagada. Sí sí, Minecraft es un videojuego demasiado personalizable. Ojalá existiese un navegador tan personalizable como Minecraft. En el puesto número 4, Duelo de Titanes. Oh, no solo okay. se pelea con es peleados desconocidos, sino que también se le anima a jugadores con máxima experiencia y con mucho coraje. En un clásico Uru del río de la Uruwai? Plata entre Argentina y Uruguay, sí. Yo tuvo un intenso ida y vuelta con Edison Capani. Creo que eso el lo vi, eh. Estaba encargado de la marca del 10 argentino y no lo dejaba en paz. Aparentemente durante varios ratos del partido <risa> se dijeron varias cosas y reían pícaramente. Hasta que en un momento dejaron de sonreír y sus caras mm. demostraron cierto fastidio. En una falta que recibió el lío, ambos jugadores continuaban. Ella sí, con me está rompiendo la hueva no hace rato, rato en todo el partido. <risa> hubiese sido eterno. Seguro que seguirían discutiendo hasta <risa> el día de hoy. Entramos en el podio y en el puesto número 3. Enojado okay. con la autoridad. Observe eh, estos eso sí. casos <risa> en los que Messi discutió con referís en primer lugar en un match que el Barcelona disputó con Valencia. El juez de línea no era un gol que en realidad había sido válido. El argentino conversó enérgicamente con el lineman. Y en el entretiempo volvió a hablar del tema no solo con él, sino con el árbitro. Ambos intentaban hacerlo entrar en razón de que no fue gol. En que se trataba de una jugada difícil, pero Messi insistía con que la pelota había entrado. Y tenías razón, Leo. Ah, sí, fue. Otra oportunidad, cuando el equipo español enfrentó al Chelsea... El árbitro le pidió que baje un cambio Malo que Messi le respondió que no le hable mal Bajanca. Ya cambio. no le había faltado el respeto Por último en un encuentro entre Argentina y Chile Leo se resistió a saludar a un juez de línea Ya que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que había tomado A vos te saluda, a vos te saluda, a vos no, <risa> no estaba de acuerdo con algunas decisiones Hola Mira el rostro que pone al mirarlo <risa> Eres de sangre caliente, pulga puedes ah. verlo. De Eres de sangre caliente, Pulga Ahí la abrazo En el puesto número 2 A bailar a la discoteca Messi guardaba ¿Mm? rencor con el defensor Jerry Mina En los cuartos de final de la Copa América Había festejado su penal con un baile Al ver que el colombiano erró su tiro Desde el punto del penalti en la semifinal entre Argentina y Colombia Messi no dudó en gritarle Baila ahora, dale Baila no. ahora Pues a Messi no le gustan los bailarines, parece Baila ahora, dale, baila Ahora sí, hemos llegado al primer puesto Uh, ese el sí, cuando salió Argentina ¿eh? Nunca vimos a Messi así <ríe> Y que, y que si hicieron meme y el cuarteto que se hizo muy viral de Lucas, que era así de este En los años hemos visto a Lionel Messi más temperamental En la Copa América 2019 Ahí reno, No dudó no en hacer <ríe> fuertes acusaciones ante el periodismo Luego de haber perdido las semifinales con Brasil 2019, uh, pasó un montón ya. Parecía que menos 1 o 2, pero bueno El argentino declaró que Dale. se cansaron de cobrar boludeces y no fueron nunca al bar Que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al bar, una cosa increíble A su vez agregó que, ojalá haga algo la Conmebol, nos inclinaron mm. la cancha mal Igual no creo que hagan nada, porque maneja que todo así. Así. Ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de vitraje, ¿no? Porque, porque nosotros dejamos todo para intentar de, de pasar y nos inclinó la cancha mal Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy Uf. complicado. Durísimo lío. Días después, al disputarse el tercer puesto, Messi fue injustamente expulsado. Y al salir del match también declaró de forma punzante. Lo que dije la vez pasada capaz que pasó factura. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Pero bueno, viste, lo que dije la vez pasada capaz que, que también pasó sí. factura. Y... Sí, por eso contra. <risa> En este año el mundial contra Holanda no dijo nada del hábito, que si no, va a pasar lo mismo que este, ¿no? Y... que... nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. No. ¿Qué actitud tienes, lío Es así como llegamos al final del video. Ok, me gustó. Dejaré el video original en la descripción, ¿no? Y hay gente. Espero que te haya entretenido esta acción. Espero que te haya gustado, dale una me los compartir el video por a este canal, para más videolesiones y bueno nos vemos en las próximas. Si te gusta este cable de fútbol porque no solo voy a hablar de de Spiderman o Dragon Ball o anime o dibujo, eh, también me apasiona más el fútbol. Así que bueno, eso es todo. Soy yo, último, Bye.